Previously, en el universo cinematográfico de Jurassic Park todos los dinosaurios creados genéticamente por estos dos ancianos estaban a punto de morir pero, pero, pero esta nena que es un clon de la hija del viejo de Baby el chanchito valiente lo soltó pensando ¿Liberar dinosaurios al mundo? ¿Qué puede salir mal? Por hoy hoy, entre los resumas y nomás Jurassic World, tercera parte el mundo es un quilombo de dinosaurios. No puedes ir al cine tranquilo porque te atacan los bichos, te estás cazando y pum, te atacan los bichos, te estás pescando y pum, te atacan los bichos. Un desastre todo. Por suerte, nuestros protagonistas favoritos están lo más bien. Claire va por ahí rescatando dinosaurios de las ventas ilegales y Chris Pratt sigue siendo el más canchero del mundo porque anda a caballo con unos dinosaurios. Pero la verdad, que todo el asunto este de pertenecer a una iglesia homofóbica restó bastante punto, ¿eh? ¡Unos nazis! Ellos dos viven re felices en una cabaña con la pirita clonada que parece que la secuestraron o la adoptaron. no sé. y también viven con el velociraptor este de siempre que ahora tiene un hijo. ¡No puede ser! piensa Chris Pratt. ¡Sí puede ser! le dice la nena, porque parece que el velociraptor se puede reproducir solo. Y todo marchaba relativamente bien en este mundo con dinosaurios, hasta que empieza a marchar relativamente mal en este mundo con dinosaurios, porque de buenas a primeras secuestran al velociraptor. Y también secuestran a la pirita clonada la llevan a un país que se llama Malta queda el al sur de Italia y esto lo aprendí gracias a esta película eh. antes no sabía que existía un país que se llamaba Malta así que ya valió la pena haber visto la película cuestión que la llevan allá a Malta y Claire y Chris Pratt también van para allá para Malta y yo entiendo eh, que Malta sea uno de los países más chicos del mundo y que apenas tenga una población de 500.000 habitantes pero ¿puedes creer que a la primera persona que Claire le muestra la foto de la nena justo es una persona que vio a la nena? Muy literalmente es este chiste la ¿El primo de Apu es de estatura mediana, complexión morena, ojos cafés? ¿Ustedes es Cavi? No. ¿Ustedes, Kaby? Sí. Este personaje se llama Kyla y además de saber dónde está la nena, también es piloto de avión, también es buena mina y también está el pedo como para dedicarle el día a ayudarlos. Muy coincidente. Todo se va al carajo rapidísimo entre tiros, dinosaurios atacando, piñas, saltos, persecuciones y Chris Pratt haciendo esto con la mano que es el código universal para domar velociraptores. <risa> Bueno, y en una escena más parecida, rápidos y furiosos que a Jurassic Park el original, vemos a Claire y a Kayla escaparse de un avión que está en una punta de Malta, y Chris Pratt, que está en la otra punta de Malta, llega al avión en una moto perseguido por dinosaurios y llega justo, justo, justo, justo antes que el avión despegue. Y se sube al avión con moto y todo, pero también se sube un bicho. Pero tranca palanca porque la moto lo tira al vacío y se podrían sentar a descansar. Pero al toque hay un bicharraco volador que tira el avión al carajo. Claire se tiran para caídas, pero los bichos se lo rompen. Igual cae sin hacerse nada y zafa de otro bicharraco mientras que Chris y Kayla se la recontraponen en el avión pero tranca palanca de nuevo porque salen sanos y salvos sin lastimarse, sin despeinarse y acá me vuelvo a preguntar no tienen frío, están redes abrigados en el medio de la nieve no puede ser que no tengan frío, a mí me da frío pero no hay tiempo para tener frío porque aparecen más dinosaurios y ellos corren corren que te corren hasta que finalmente quedan a salvo y Kayla dice esto I like too. Tranca Chris Pratt, no le pegues, no le hagas caso a tu iglesia unos nazis Cuestión que se reencuentran con Claire Justo, justo, justo Cuando un bicho la estaba por matar También se reencuentra con la nena Y con... Ah, pará para, que eso todavía no te lo conté Volvamos para atrás En esta película hay un villano Este señor canoso Que fabricó unas langostas prehistóricas Para que se coman los cultivos de la competencia Ah, oh, sí, hermosísima Re entretenida la motivación del villano, eh Bueno, quiere hacer eso Quiere hacer eso y solo una persona es capaz de detener esta amenaza y nos ponemos de pie para recibir a la reina del mundo jurásico, la gran Laura Derr. Sexy. Ella quiere parar este asunto y se va a buscar a un viejo amigo y nos ponemos de vuelta de pie para recibir al rey del mundo jurásico, el gran Sam Neill. Sexy. Laura le dice a Sam Nil, Che Sam, ¿nos vamos a esa isla que está llena de dinosaurios? Obvio le dice Sam Neil que puede salir mal. <tose> Llegan a la isla y I nos volvemos a poner de pie porque se reencuentran con el príncipe del mundo jurásico, el gran Jeff Goldrum. <tose> Ellos tres se ponen a buscar un veneno o algo así Para matar a la langosta, no me acuerdo Y también justo se encuentran con la nena clonada Ah, Basta, basta Hay que penetrar en la ficción Penetrar en la... Ficción. Cuestión que acá también se desmadra todo porque las langostas atacan a la muchachada, entonces la muchachada corre, corre, te corre, y se meten en unas cuevas donde nuevamente son atacados por dinosaurios y el canoso prende fuego a sus langostas y las manda por ahí donde prende fuego todo. Los muchachines escapan en un auto, pero el auto se cae por un barranco y aparece un dinosaurio gigante y ya el otro la agarra un palo prendido, fue y lo tira a la boca del bicho. Después se sube por unas escaleras y casi que se cae, pero pasa este momento hermoso. ¡Oh! Ah, los amo, los amo, yo los amo Así se reencuentran todos y hacen un chiste meta Ya llegando al final, solo queda una cosa por hacer Además del código universal para domar velociraptores Tener una batalla final ultraviolenta Los protagonistas del siglo pasado y los protagonistas de este siglo Contra los dinosaurios de la pelea, el señor canoso muere igual que Newman en la primera de Jurassic Park. Chris Pratt rescata al velociraptor niñato y el tiranosaurio Rex vuelve a salvar la situación a último momento. Ah, y también se llevan la cura para las langostas. Bueno, y nuestras historias llegaron al final. Todos terminan felices, contentos, felices, contentos, liberan la cura, los velociraptores se reencuentran, Laura Dern y Sam Neill chapan, Kyla se un avión y los dinosaurios empezaron a convivir sin mayores inconvenientes con otros animales y humanos, demostrando que nada es tan grave cómo parece. Como diría Vinicius de Morales. Esa es la moraleja de la película. Y esa es la moraleja de la vida de Chris Pratt. De todos los números de Jurassic Park, esta no es la mejor. Pero tampoco es la peor, ¿eh? Así que ustedes me dirán en los comentarios en qué lugar del ranking de Jurassic Park se encuentra esta película. Y después de hacer eso, se van, se van. Pero antes, háganle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos.